Hola qué tal amigos de La Voz de la Afición, en esta ocasión pues ya estamos aquí en la jornada 11 del fútbol mexicano, le Liga MX Bueno pues empezamos con el partido de Puebla contra Atlas que se va a presentar el día viernes 12 de marzo a las 7 y media de la noche Y pues aquí pues eh, me voy con el equipo de Puebla porque a pesar de que Atlas ganó, pues le ganó a... ...a un Juárez en la jornada pasada que pues viene muy golpeado... ...y Puebla se vio bien al jugar contra Tigres y empatar... ¿verdad? ...entonces aquí Puebla-Atlas gana Puebla... ...después tenemos un partido pues de verdad eh, el partido de los perdedores... ...que es Juárez contra Pumas... ...donde aquí si Pumas no le gana a Juárez pues ya no le va a ganar a nadie... ...y pues aquí el problema es que últimamente a, a Pumas le ha costado demasiado meter gol... Pero siento que en una de esas Dineno despierta y va a ganar Pumas. Tigres con ma contra Mazatlán, pues es un partido que la tiene sencilla aquí el equipo de Jinak FC, porque pues no debería de llamarse Tigres, debería de llamarse Jinak FC, como lo he dicho en diferentes... Eh, pues videos anteriormente Y aquí gana Ginak FC al Mazatlán Cruz Azul contra Monterrey Un Cruz Azul que pues venía de De hacer buenas actuaciones Y contra Pumas se vio muy flojón eh, Aquí pues contra Pumas No apenas 1 a 0 con Un penal Y siento que aquí Cruz Azul y Monterrey Empatan Tijuana contra Santos, eh, ya sabemos que la cancha de Tijuana es muy, muy complicada al ser de pasto sintético. Y Santos que muestra al dibajo siento que aquí Tijuana gana. Toluca contra Pachuca, un partido que pues la verdad eh, con Canelo que siempre es un jugador a seguir, un jugador peligroso. Siento que aquí pues Zambuesa y Canelo van a ser de las suyas y gana Toluca. Querétaro contra San Luis, un partido pues que la verdad no tiene nada que ofrecer Siento que aquí empatan Guadalajara contra América, el clásico nacional Más un clásico por, eh, ya por lo viejo que por lo que vienen mostrando los dos equipos Y aquí pues eh, por lo que viene haciendo América siento que gana A pesar de que pues ha ganado sus partidos por mínimas diferencias ¿verdad? Sigue eh, ya el último partido, León contra Necaxa un campeón que la verdad pues sufre de campeonitis y un Ecaxa que pues de repente ahí nos muestra ciertos chispazos pero eh, siento que aquí va a ganar el campeón León. Bueno amigos pues esto ha sido la quiniela de la jornada 11 de la Liga MX, espero que les haya gustado y que pasen... Excelente día, nos vemos en el próximo video, si te gustó ya sabes dale like, si no te has suscrito, suscríbete para más noticias, quinielas y demás videos del mundo deportivo, que la pases muy bien, hasta luego.